Qué tal estáis, bienvenidos de nuevo un día más, nuevo vídeo, uh -huh. nuevo vídeo. Uh -huh. Yo soy Happy Longa y voy a subir hoy en Instagram este maquillaje en un minutito. Aquí quiero comentaros más en profundidad los productos, si me terminan de gustar, si cómo la cómo la aplico, en detalle todo, ¿vale? Sabéis que no suelo usar base de maquillaje. No me termina de gustar esta base, me compré otra por si acaso, pero esta quiero ir acabándola, con lo cual pues y porque tampoco me dan la gana, quieres que te diga, me veo estupenda. Los W7, yo creía que era también por mi piel, que es atópica. Cualquier polvo compacto en la nariz me salían como que se me descama. Y con esto, pues no se me descama. Este labial es maravilloso, me lo compré el otro día. Es el eh, 09. Ahí, para dar reflejo. Ahí. Me chifla, es que me chifla. Luego, otra cosa, yo por ejemplo, no consigo pintarme eso corte de ahí de los labios cuando me la consigo pintar me termina manchando todos los dientes y se termina yendo y mmm, es algo que me fastidia y me molesta muchísimo hay pintalabios que sí que me lo he dejado ahí pero son pintalabios que son ultra mate y yo no puedo llevarlos, hay algunos como este que es mate que sí lo puedo llevar, los de NYX los lingerie sweet se dice, no sé, los aguanto pero hay otros que mmm, mmm, necesito un cacao y ese cacao o bálsamo o gloss termina como haciendo que el labial ese se cuartee se que pegajoso también no, no, no puedo correr, no, no puedo llevarlos entonces nada, si conocí algún truco o algo para que pueda pintarme bien el labio señor pues decímelo en los comentarios luego la sombra azul e hiper maravillosa y el iluminador es una crema son sombras en crema de Mercadona que es una maravilla, que la tenéis en verde pero el verde ese no me terminaba de convencer y son súper baratitas, luego el tattoo liner de cat bondi me gusta usar, no siempre pero si uso la de L'Oreal la lila, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama necesito usar otra ese no sé si ya, nunca me llegó a convencer el hecho de usarlo solo sola esa máscara de pestañas entonces necesito usar otra para que le dé ese Llevo el colorete Dandelion de Benefit Que es una maravilla, que huele genial Y luego lo que os estaba contando Por los stories Es que a mí cuando me llegó Cali Califor California Sí, California Me llegó que estaba manchado el, el espejo ¿No veis? De ahí Y ya pues ese Que huele delicioso Ese doradito se perdió Se quedó mi espejo Luego eh, llevo de iluminador el precioso, eh, es que a mí Primark me encanta, o sea, me encanta, aquí tiene el precio todavía. Los iluminadores son mmm, increíbles, es que yo os la recomiendo un montón, un montón, un montón, son una pasada. Luego en las cejas, que no os lo he enseñado, llevo eh, el de Essence, me gusta también un montón, me compré el de Primark y está guay. Está guay porque lleva la sombra en polvo y en cremita para sellarlo. Pues yo he usado el de Essence y lo uso el fijador de Maybelline, que me gusta también muchísimo. Voy a usar este spray fijador que es para hidratar. Mmm, no recuerdo para qué más era. Para hidratar, tonificar y calmar la piel. Y sí, le caí a una amiga y me lo... me lo cachoflo, pero bueno. Esta sombra la usaba yo para ir a clase, para ir a las práctica perdón, y el truquito porque no sé si ahí que se ve bien hijo de puta, el truquito es primero usar mmm, una sombra de transición lo que pasa es que a mi se me olvidado y así de lista soy que he dicho, y de vaga que he dicho no lo voy a quitar mmm, me lo voy a poner y voy a intentar disimularlo y disimular se disimula, pero vosotros si lo queréis así perfecto, perfecto, perfecto, ni un fallo ni un nada, pues ahí tenéis el truco que de aquí atrás lo está haciendo bien, ¿eh? <risa> no sé en plan de va, ah, me da igual me pito y que salga como se haga". ¿no? Hoy ha sido, pues no sé. La prisa supongo porque tengo que irme. Os doy las gracias a todas las personas nuevas que os habéis suscrito. Ya desde siempre, o sea, es que os tengo en mi corazón. Vosotros sois mis meraki, os quiero un montón. Ya nos vemos el próximo día. Así que mientras tanto, y hasta entonces Happy Lonkizate <risa> If y'all get married, how's the baby? How you adjusting? Ain't trusting? Let me stop. I'm supposed to be focused. But these nights are the coldest. Will you ever let it go? I don't know. Will I ever be first? I hope. But I ain't just sitting around. Can't wait for someone to sing my word. Can't compete with a baby. Is there any room left in your heart for me? I love him, I love him, I love him, I love him, I love him. I love him. Maybe I should call.